¿Qué pasó? Ah, en la canción por comprar el helado. ¿En, ¿En dónde estamos? En Tokio. Coldstone en Tokio. Qué Un saludo para Cristian. Saludo para nuestros amigos de San Francisco, la familia Amado Álvarez, que está por allá en San Francisco y Donner Park. Nos pues acordamos <risa> de ellos con Coldstone. Aquí en un Coldstone. En Tokio. Me despidió un signature. Story de... story. Ahora sí. Este Maris pidió el Cheesecake Fantasy Cheesecake Fantasy, tiene berries, pie, este no va como, este, este polvito de pie eh, Helado de vainilla, fresas machacadas este Y, y wow. yo como estoy en Tokio, aunque vine a Holston, sí, no sé no si en otros buena. hay Pero esta es una crepa Es una crepa con helado y también tiene la, casi la misma mezcla que el helado, pero viene acá dentro de la crepa. sí, o sea, yo sí, bien. yo sí lo intenté como un poquito más, más de por acá. No sé si hay, díganos si Cristian o alguien que nos va por ahí de sí, otro lugar, si sí, hay en otro lugar, yo no había visto crepas en otro coldstone. Adiós.